Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. vamos a ver cómo crear un acceso directo para cambiar la resolución de la pantalla en Windows 11. Es algo bastante fácil, vamos a hacer clic con el botón derecho en aquel lugar donde queremos tener el acceso directo. Puede ser el escritorio o puede ser cualquier carpeta. Botón derecho. Vamos a ir a nuevo, acceso directo. Copiamos este texto, ustedes lo pueden copiar desde la descripción del vídeo. Una vez pegado le dan a siguiente. Aquí yo voy a renombrar esto a resolución. Ustedes pueden poner lo que más coraje le den. Le damos a finalizar. Volvemos a hacer clic derecho. Esta vez sobre el acceso directo que hemos creado. Vamos a ir a lo que es propiedades. Para cambiar el icono ya que viene el de configuración general. Cambiar icono. Voy a escoger este mismo. Aplicar. Aceptar. Si hacemos clic se nos abre directamente la pantalla de configuración donde podemos cambiar la resolución y otras opciones de la pantalla. Vamos a ir un pasito más. Si queremos agregar este acceso directo a la barra de tareas para tenerlo todavía más a mano, se puede hacer botón derecho sobre el acceso directo. Copiar como ruta de acceso. Ahora botón derecho. Vamos a ir a nuevo. Otra vez acceso directo. Pegamos la ruta que habíamos copiado antes. Con las flechas, por ejemplo, situamos lo que es el cursor a la izquierda del todo. Vamos a escribir Explorer en minúscula. Después un espacio. Le damos a Siguiente. Aquí ponemos cualquier nombre. Le damos a Finalizar. Ahora tenemos otro acceso directo. Este sí se puede anclar. A la barra 3. Podemos cambiarle también el icono igualmente. Botón derecho, propiedades. Cambiar icono. Me aparecen muy poquitos. Voy a darle a Examinar voy a ir a imágenes aquí a la derecha donde dice el archivo de iconos voy a poner todos los archivos voy a darle a cualquier imagen me sale una ventanita de aviso ahora me aparecen los que estaban antes esta vez voy a escoger este icono aceptar aplicar aceptar ahora este acceso directo sí que se puede mover Perfecto, ya lo tenemos ahí en la barra de tareas. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la visita. Espero que tengan un buen día. Saludos, chao, chao.